Señores, con mi amigo, hermano, Mark B. ¿Cómo te hey, sientes, Mark B.? Mi gente de Telenor. También, ¿Medio Telenor que siempre te apoya? Míos personales, están en los conciertos míos, están siempre aquí contigo en las entrevistas. Feliz, mano, de aquí. Están en, lo, en los festivales y ya no en los premios y hoy es festival y... Vale. Vamos a tener un, una cartera de tus temas, aquí vas a cantar. Sí, sí, sí, aquí voy a cantar, me dieron la oportunidad, usted sabe que son diligencias que uno está haciendo para poder llegar al mercado internacional y, y la gente de los premios y de los, los festivales G nos está dando la mano y ahí me van a escuchar cantando. Mark, este nuevo tema con Lunay, ¿cuándo? Casualmente, cuando vinieron los premios, yo le pregunté a Lunay que con qué artista iba a grabar, y inclusive me dijo que contigo, ¿sabes? Todo el mundo estaba esperando ese tema, y todo el mundo me dijo, ¿pero cuándo lo vas a soltar? Y se soltó. Claro, ¿no? Que estos temas estaban grabados ya, eso, ¿sabes que Nosotros decidimos, sí, sí, en Estados Unidos. mi carrera, la que la decidimos trabajar de septiembre en adelante. Porque usted sabe es que los mejores meses son estos, son ahora en diciembre. eso ya lanzamos ahí esa con Lunay, la gente la ha encantado. Roce también con, con, con mil virtudes y con énfasis, rompiendo. Y también otra noche con y mano. Ayer la cantamos el concierto de él allá y eso se fue abajo, muchachos. Este tema eh, con Lunay eh, y con eh, Lírico, sí. poniendo el, el, el género dominicano en un punto donde... Revistas como Rolling Stone, o sea, medios internacionales, están tomando en cuenta mucho estas fusiones musicales que valora. ¿Cómo tú valoras eso? Y más que tú eres un producto que puede caer, puede encajar, encajar con cualquier país. Yo lo dije, mucha gente dice que yo, yo he dado declaraciones a, a veces en Instagram sobre las letras. No es sobre la, el ritmo, porque el dembow lo podemos seguir haciendo. Es a saber hacerlo, hacerlo de la forma que, que suene internacional, que todos lo puedan bailar, que la gente lo escuche a un ritmo bailable, pero pues con letras que la, puedan, que la puedan escuchar y eso es lo que estamos haciendo. A veces dembow lo dice todo Lunay Un artista súper internacional Mira cómo cayó En el dembow Yo Creo que debemos Seguir esa línea El alfa Todos esos tigres Que están trabajando para, llegar, para llevar el género A otro nivel Hay que seguir haciéndolo así Con calidad Y tú vas a ver Cómo vamos a estar cantando En premios grandes Internacionales Como los Grammy De todo puede pasar Porque es un ritmo Que va a entrar Lo único que sabe hacerlo ese que tú mandaste es un mensaje ¿sabes? sobre la letra, sobre la manera de estilo. Muchas personas entendían que tú estabas criticando mucho a, a lo que está haciendo la cosa ahora y hasta que Kiko salió y, y, y, y a defender eso. Sí, no, muchachos, se ofendió el tipo, pensó que yo estaba hablando de él. Y no exactamente de él, yo estoy hablando de todo lo que están subiendo, que hagan la cosa bien, que no se desesperen, que quieren ser payaso, que hacer un sonido como está pasando ahora mismo, que una gente está demandándola, por mencionar gente. No es ni que todo por la entrevista, hablen cosas positivas en entrevistas, piensen, sueñen en cosas grandes. ¿no? Y a veces, ¿Tú entiendes que a veces hasta por el sonido eh, eh, crean cosas que, que se salen de la mano? Contenido innecesario, hay contenido necesario y hay contenido innecesario, es un contenido innecesario. El sonido es importante, pero mejor di algo con criterio, como lo puedo decir yo, como lo puede decir el alfa, que tú motives a otro, no que ponga a la gente a reírse de ti. Bueno, Mark, eh, aparte de este tema con Luna, ¿qué tema vienes tú y si vienes un tema tuyo solo? Claro que sí, vienen más temas por ahí, Este, a final de año tenemos un tema solo, ¿sí? Hablando de eso, tengo un tema ya que vamos a tirar antes de cerrar el año y también viene el remix de Otra Noche, que tengo ahí, ese ya trabajado con, con un par de gente dura, eso ya ustedes saben, Que esperen eso. Eh, eh, Mark, eh, para finalizar, quisiera, tú fuiste, eh, trabajaste con el poeta un tiempo sí. eh, y... Sentimos al poeta como que ya no es el mismo, ¿sabes? no sé, por, por algunas cosas familiares y eso. ¿Qué tú le aconsejarías al poeta? Ya que el mismo Mike Tower dijo que era fanático del poeta y muchas personas fuimos fanáticos del poeta y ya no sentimos el poeta que estaba antes. ¿Qué, qué tú le recomendarías a él? Sí, ustedes que han sido fanáticos de él y, y lo conocen, saben que él siempre ha batallado con eso de la religión y su vida perso y su vida de, de artista, su familia siempre ha sido religiosa y él. En cierto modo, yo conociéndolo, viviéndolo con él, siempre estaba en una batalla de que si la música que él estaba haciendo era la adecuada, que qué iban a pensar sus padres, que iban a pensar eh, los religiosos. Y él siempre ha batallado con eso y ahora él está viviendo creo que una crisis fuerte en que si va a seguir en la música popular o se va a entrar en el, en el mundo del cristianismo, evangelio, como sea, lo que sea que él prefiera. Yo creo que ahí que está el, el, el, el... Como amigo, ¿qué consejo tú le darías? Que haga lo que su corazón, sienta que no todo el mundo puede ser, eh, hay, hay etapas que se viven, él vivió una bonita etapa en su carrera, ahora es el momento de vivir una próxima etapa donde su corazón y todo se sienta sano, no peleando con su con su propio interior. Mark, de verdad, es he mucho éxito. Yo, yo, yo te pongo a ti, en el programa lo dije, uno de los más disciplinados, <ríe> pocos son disciplinados como tú. Sí, sí, no, no hay que estar disciplinado, hay que josear, todavía falta mucho por... por... Por llegar, todos te crees que se ponen locos, porque están haciendo un par de shows y tienen un carro y no, gente, hay que tocar internacional, hay que ir para los países, pónganse a trabajo. Y, y cobrar el streaming. Claro, por ese streaming bacano y tocar en México. Aquí hay gente de México, para mí mi sueño es cantar allá. A mí no me habla de que ya yo soy famoso aquí, allá. Ese, ese es allá. Ese es tu sueño, y se va a cumplir. Claro, Mar, Dios. mi gracias de verdad, como siempre.